Un sabio dijo, tú no eres una opción, eres un privilegio, y aquel que no sepa valorarte está destinado a perderte. Mereces ser amado con la misma dedicación con la que das amor, de recibir todo lo bueno, que es el amor y sobre todo, tienes derecho a ser feliz. Muchas personas desesperadas por una muestra de afecto Buscan en personas que verdaderamente no son capaces de mover cielo y mar y tierra por verlas felices. Está claro que no eres una prioridad en su vida. Si te sientes identificada con alguna de estas personas, estando en una relación amorosa, entonces algo anda mal. Quien no te valora no te quiere. Quien no te valora no te ama y quien no te valora simplemente no le importas. Elegir a alguna otra persona antes de ti como prioridad Puede ser la razón por la que te sientas perdido y vacío es que crecemos con una idea del amor de cuento de hadas y muchas veces nos damos estrellones de realidad que suelen ser muy dolorosos. Nos encontramos con otra realidad, una donde los amores van y vienen y no son duraderos. Tú solo quieres tener una relación estable, sana y con futuro. No quieres una pareja que te quiera a ratos. Quédate con quien te dedique tiempo, quédate con él, que el tiempo que le nace, no el que le sobra. Así, ¿Ah, solo sabrás el significado del verdadero amor y felicidad, y es que cuando se ama a alguien no hay tiempo que pueda separarlo. El amor está latente las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin tener excusas, solo con pequeños gestos de amor puede florecer cada día más. Un mensaje, una llamada a las mañanas para preguntar cómo estás, cómo amaneciste, si ya has comido, son simples gestos de amor que no quitan mucho tiempo pero tienen un impacto importante en tu vida. De esos pequeños momentos es que se construye un amor sólido y es invencible. Quédate con uno que al que le encantamos en público, porque por mensaje cualquiera, aspectos que debes tener en cuenta en una relación, si bien es cierto que por mensajes de texto se puede demostrar amor, también se puede hacer con afecto, cariño, en público. No es necesario tener que esconderte para que nadie te vea. Si aceptas una relación a escondidas, estás aceptando que existen otras personas que también están involucradas en la relación y eso puede tener resultados malos y perjudiciales para tu salud emocional. Quédate con esa persona que te da ese tiempo que no tiene y que lo saca de donde no lo hay. Muchas personas limitan el tiempo con que puedan estar en contacto poniendo una especie de horarios en los que se pueden ver ¿Crees que eso es realmente una demostración de amor? Cuando alguien ama de verdad no ve tiempo ni hora para demostrar lo mucho que está feliz de tener a ese ser tan especial a su lado. Todos merecemos amar y todos merecemos ser amados sin importar las trabas que se presenten. Cuando es amor verdadero, los dos sabrán aprovechar el tiempo compartido así sea mínimo. Tú no eres la opción de nadie, no debes conformarte con la primera persona que se te atraviese solo por miedo a quedarte solo sin una pareja estable. Recuerda que el amor en algunas ocasiones puede tardar más que en otras personas, pero al final llega, y llega con una persona con la que valdrá luchar juntos, con esa persona que será su prioridad y sus deseos de avanzar. Mientras tanto, empieza a amarte y a valorarte a ti mismo, no recojas migajas de otros, no seas la segunda opción de nadie. Si tienes amor para dar es mejor que recibas el doble de eso. Cuando tu pareja te pone como prioridad, ante cualquier cosa estará demostrando, que vale la pena creer en el amor. Así te hayan roto el corazón, ya que antes solo sus acciones determinarán la clase de persona que es. Solo tú eliges si quieres un amor que lo sepa todo el mundo, o un amor escondidas, y de a ratos que pueda dejarte aún más heridas. Eres una persona maravillosa que tiene todo el derecho del mundo de amar. No trates de conformarte con la persona que no te expone en público por pena, ya sea porque se avergüenza de ti o tiene miedo al que dirán. El amor es aceptarse y quererse tal y como eres. Cuando estés seguro de que realmente te aceptas y sobre todo te valoras tal y como eres, descubrirás que es el amor propio, ese que te ayudará a ser una prioridad para tu pareja. Y para la persona que no crea que sea así, déjame decirte que es un gran perdedor. Ha perdido un tesoro que no podrá conseguir en otro lugar. Ha perdido a la verdadera razón de su felicidad, porque no supo cuidarla y valorarla. Ahora tendrá que conformarse por admirar, a aquello que tuvo desde lejos, porque ten por seguro que no regresarás a su lado. Haz que te quieran, amen y valoren a tal punto que no pueden estar el uno sin el otro. Eso sí es amor y amor el bueno. Eres una persona muy valiosa, valiente y con metas por cumplir. ¿Qué haces con una persona que no te valora? ¿Sabes cómo termina este tipo de relaciones? creando pequeñas inseguridades, empañando el verdadero potencial que tienes solo porque alguien cree que no eres lo suficiente o no cumple sus expectativas. No mendigues una caricia, ni mucho menos amor de nadie. Cada persona tiene un propósito o razón por estar en tu vida. Y si esta no es lo suficientemente buena para merecerte, es mejor que se vaya. Ya vendrán nuevos amores, aquellos que sí sepan valorarte. Un amor que se preocupa por ti, que está atento y dedica todo su tiempo a amarte y a hacerte feliz, ese sí es un amor donde tú serás la prioridad ante todo. Gracias, Marco. Evidentemente, de eso se trata. De vernos como un privilegio siempre aquel que no te quiera valorar que se vaya en repetidas ocasiones te he mencionado este mantra por así decirlo tienes que repetirlo una y otra vez ya que nada ni nadie está puesto para verte como menos para hacerte sentir menos Bien es cierto que a veces nosotros no tenemos una guía o una lupa, digamos, mágica para ver cómo son las personas, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que tener bastante cuidado a la hora de conseguir una pareja. Porque dependiendo de dónde salga esta pareja, por así decirlo, es que probablemente conoceremos su calidad por verlo de alguna manera. Muchas veces yo he conocido personas que vienen y me traen sus problemas por así decirlo, buscando una palabra un consejo, con todo amor siempre se los voy a dar, y me doy cuenta de que en repetidas ocasiones ocurre o se presenta el mismo patrón, parece mentira, la cantidad de personas que están tan preocupadas porque hayan, por así decirlo, gente que sinceramente no vale la pena, y es que en este mundo abundan personas así, Déjame decirte que probablemente la de. la del problema o el del problema eres tú. Quizás no te estás dando cuenta, pero estás repitiendo patrones. No sé de dónde los estás sacando. Porque probablemente estés añorando a una pareja para darle mucho amor y estás consiguiendo todo lo contrario. No tiene sentido, ¿verdad? Todo indica que no tienes amor propio por ti. El amor propio es lo más importante que vas a tener en tu vida. Por lo tanto, si no tienes amor propio, si no estás allí puesto para ti, créeme que nada ni nadie va a estarlo. Como debería. Tal vez sí consigas personas... Pero no son personas valiosas... Son personas que... A la vuelta de la vida... Te van a destruir... Por así decirlo... Porque están absorbiendo tanto de ti... Y vas a llegar al punto que no tienes nada que ofrecerles... Y he aquí el inconveniente... Esto ocurre... Con todas las personas... Con amigos... Con parejas amorosas Con todo Lo que tienes que hacer en este punto Es priorizarte Darte amor a ti Esperar Todo lo bonito de ti Y que el resto de cosas Vengan como tengan que venir Yo soy Ricardo Niño Y yo me despido acá en The Lifers siempre preocupados por tu bienestar. Que Dios te bendiga.